Hola, bienvenidos, me llamo Carolina Pérez, soy cantante y trompetista y estoy aquí desde Compañía Alfaro. Carolina Pérez, o calele es mi, también mi nombre artístico que fue creado por mi hermana cuando era chica porque ella no podía pronunciar Carolina entonces soy una cantante desde hace muchos años empecé a estudiando canto a los 7 años formalmente y empecé la trompeta en fines de 2020 y durante toda la pandemia estaba estudiando y trabajando mejorando mis nuevos instrumentos soy una chica joven, soñadora nací en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts y fui criada homeschooled y nunca fui a la escuela y me acabé de graduar el año pasado porque completé el GED y entonces hice mi audición y ahora en septiembre voy a Berkeley College of Music bueno, diré que mi carrera musical está apenas comenzando porque estoy aún más estudiando, pero ya este año y el año pasado he estado empezando a trabajar más, eh, soy parte del Berkeley City Music High School Academy, que es una academia para los chicos de la secundaria en Berkeley, preparándolos para, para Berkeley College of Music, entonces también soy parte del Beantown Swing Orchestra, que es una orquesta de swing en Boston, en Beantown y ahí canto y toco la trompeta. También aquí en Panamá, ahora hemos estado aquí desde diciembre y hemos tenido una hermosa experiencia aquí. He estado tocando con mi cuarteto en lugares como Rock and Folk, el festival y también he sido parte de muchos ensembles en la fundación Danilo Pérez, también como Berkeley y en otros lugares también. Recuerdo perfectamente un momento que cambió todo y fue en el 2020 creo 2019 en el Panama Jazz Festival cuando llegó Gun Hill Carling en su vestido hermosa y sacó la trompeta y tocó pero increíble que me quedé en shock. Y nunca había pensado, wow Una mujer que parece como Super, like, model, superstar, Cantante, toca la trompeta Y también canta y ella toca como El trombón, ella toca de todo Y es multi, instrumentalista Súper talentosa, increíble Sin pena Y yo pensé, wow, yo también quiero ser así Y yo recuerdo perfectamente eso Y ella tenía hasta lipstick rojo Y no se le dañaba Y desde chica siempre me llamó la atención, la verdad Pero nunca tuve esa oportunidad de tocar la trompeta porque es un instrumento bastante personal entonces pero recuerdo varias veces preguntándole a gente hey puedo tocar tu trompeta y ellos decían no entonces por fin fue la primera vez en el Bean Town Swing Orchestra cuando el director frank él arregla instrumentos antiguos que es, los bandmates lo usen y yo era cantante ahí, entonces yo lo vi. Yo dije, wow, puedo probarlo. Y dije, sí. Entonces intenté y sonó horrible, horrible. Y mi familia te puede contar la agonía que ellos tuvieron que pasar por meses escuchándome. O sea, si salía algo de sonido primero que todo, pero sí. Entonces me encantó. Y él dijo, te la puedes llevar a la casa. Y yo dije, wow, en serio. Entonces ahí es donde todo salió. Yo en la casa dije, wow, ah, ah. Y como en mi mente tuve este sueño como que wow, imagínate en unos años tocando la trompeta como y puedo ser cantante y trompetista como Gun Hill Carly y como tanta gente. Y ahí es donde empecé a practicar e intentar y tomó mucho tiempo y hasta hoy aún me falta mucho, pero me encanta haberlo incluido en mi vida ahora. Y bueno, aquí estoy con mi trompeta Yamaha que eh, mucha gente no sabe. Fue un regalo de winston Marsalis, un trompetista increíble de jazz y uno de mis biggest hits. Heroes, así que muchas gracias Winton y fue porque tenía el old refurbished eh, trompeta y mi papá había comentado a Winton dice ah ella estaba aprendiendo la trompeta y que cuál recomienda porque yo dije quiero tomarlo en serio tú sea en serio no es un chiste y entonces dijo dale yo yo te aviso y te recomiendo y a unos días después llegó en, en un paquete grande y todos dije wow qué es esto abrió una trompeta así que esta es y bueno aquí en compañía al faro también hay trompetas yamaha que pueden conseguir diría que la influencia que tuvo mi padre danilo pérez pianista jazzista compositor Diría que fue muy grande eh, Porque nací en música Y fue, básicamente ha sido toda mi vida desde, Siempre dicen desde la barriga Estoy escuchando Wayne Shorter, eh, toda esta gente Y yo creo que eso ha sido también parte de lo que ha creado Tanto deseo de seguir en la música Ver, tú sabes, ver tantos genios en acción Que en serio como que me emociono Y, y también quiero algo así Y como la música es algo que mucha gente quizás no tomen tanto en serio porque creen ahí no puedes hacer vida así, también como músico jazzista especialmente, pero la verdad es que sí se puede, si trabajas y si es tu gran deseo, porque la música es como una medicina, ¿me entiendes? entonces creo que también por eso es que me encanta y no creo que algo más en este mundo me podría encantar tanto como tocar, entonces desde chica a veces con mi papá nos sentábamos en el piano, mi hermana era pianista, entonces siempre tú sabes, a veces tocamos algo, pero yo era bien inquieta, entonces siempre me iba a correr por ahí, o, can o tocaba, tú sabes, unos acordes y yo cantaba, y yo recuerdo diciéndole dije, ay, pero por qué me estás haciendo esos acordes raros, que se me olvida tú sabes? ya me salí del tono y siempre se reía, porque siempre ha sido como entonces ha sido muy grande también mi madre, que también es saxofonista, Patricia Pérez Ella también ha sido una gran influencia y también es directora del Panama Jazz Festival Entonces también eh, me he estado muy como cerca de, de músicos y de la experiencia, tú sabes Y de la parte musical académica, donde hay de todos tipos de músicos A también la más como no tan académica, más experiencia, tú sabes Qué es lo que pasa en el escenario, con la gente uno en uno, ¿me entiendes entonces gracias a ellos he tenido la oportunidad y el privilegio de haber aprendido y aún aprendiendo tanto con toda la gente que he conocido en este tiempo. Bueno, un consejo que le daría a los jóvenes que también quieren ser músico diría Don't give up Tú puedes hacerlo y muchas veces mucha gente no quiere que lo hagas, quizás tus padres Pero la verdad es que puedes hacerlo si es tu deseo Busca oportunidades que te hagan crecer Tú sabes, no pienses tanto tampoco en la fama porque eso también es... O sea, tú puedes ir por ahí pero también en qué es en serio el punto de ser músico sabes por qué eres entonces de ahí es donde llegan las oportunidades de qué es lo que tú quieres transmitir y qué es lo que tú quieres hacer con tu música y diría oportunidades también tú sabes busca en google muchas veces la gente no busca en google pero también en berkeley también que que profesores como cerca de ti puedes aprender de me entiendes porque si quieres ir a Berkeley, si quieres a Juilliard, lo que sea que sean tus sueños grandes que quizás tú dices wow yo, yo jamás podría llegar a algo así. Estudia, practica, sigue ahí, sácate afuera que no te dé pena y probablemente algo bueno va a pasar.